¿Hola? Hola, sí, decime ¿Me puedes dar una caja de condones? ¿Alguien la pasará bien esta noche? <risa> Toma Muchas gracias Ah, pero en la <risa> noche Papi, te presento a mi novio, iremos a cenar esta noche Oiga, mucho gusto Igualmente